Muy buenas noches, hoy la Universidad Politécnica Internacional se viste de Gala, celebrando el coloquio, 20 años después, con la doctora Rosmeri Tapia, de escritora para mí. Esta obra, la segunda parte de Roberto por el Buen Camino, recordemos que en Roberto por el Buen Camino hay un acaso donde el hombre es el alquiler, anteriormente muere uno de los atacados y la madre quiere cobrar venganza para los sicarios y va con ella para estar segura de que los sicarios van a ser su objetivo. Sin embargo, cuando a un piscocito tal de modo a orinar en una gran madrugada, su alma de madre se conmueve. Y olvida el rencor que tenía y se transforma y le dice a los malhechores que ya no va a ser nada Ellos le insisten y ella se impone y dice no. Bueno, se da una serie de sucesos y se crea la fundación de por, el, por el camino. Que hoy vamos a analizar 20 años después de su creación. Quiero dar las gracias al rector Gustavo Salón quien tiene más de 25 años, está dedicando un esfuerzo para promover la lectura en Panamá. Quiero darle las gracias a la señora decana María Vargas, que nos acompaña hoy, a la coordinadora Diana Santiago, que también nos acompaña, y a este grupo que ha hecho el esfuerzo para que este coloquio se en el día de hoy. Sin más preámbulos, vamos a pedirle a Manny Méndez que nos hable acerca de la obra. Eh, el desarrollo de la obra. En el primer capítulo, tenemos un vistazo general de lo que ha llegado a transcurrir en 20 años después de la creación de la Fundación Roberto por el Buen Camino. Nos encontramos con un atentado a la celebración del aniversario de la fundación en el cual salió herida mami. Con esta situación, tenemos a Jaime, el hijo menor de mami, curioso, pero con una confesión que le realizó María Cristina, su madrina, logra, logra aliviar su dolor. En el capítulo 2, iniciándonos un, un recuento del pasado, 20 años antes, en un momento de felicidad, en la noche de la boda de Luis Carlos Lili justo cuando Enrique decide proponerle a María Cristina que se case con él. Luego de esto, nos brindan la situación actual de los personajes, dejándonos ver dónde se encuentran en el presente. En el capítulo 3, nos cuenta la historia de Eugenia, Julia, Antonia y Angélica, hijas de Ana Karenina, mejor conocidas como Mami. Se pueden percibir las diferentes relaciones que tienen las hijas con su madre, cada una por separado. De todas ellas, observamos que Mavi y Eugenia mantienen una relación pesada, pero al pasar del tiempo hacen las paces. En el capítulo 4 nos habla de Miguel. Al regresar su exesposa, ex Carmen, debido a su enfermedad, arrepentida por sus emociones del pasado, las cuales fueron impulsadas por el odio y la profunda tristeza al perder a Susana. Después, al ver que su esposo se había unido a la fundación junto a María Cristina y trabajaba junto a la familia del asesino de su de ahí. Arrepentida, Carmen le pide perdón a Miguel y a María Cristina, pues su esposo la cuida hasta el último día de vida. Miguel, luego del funeral, les informa a todos la última voluntad de Carmen, quien dejó la cantidad obtenida por la venta de su casa como donativo para la fundación. En el capítulo 5 nos presenta el final de la vida de Berta, quien por un error de juventud se enamora de la persona equivocada, Javier, el padre de su mejor amigo. Cuando, cuando Javier se enteró de que Berta estaba embarazada, la obligó a realizarse un aborto, en el cual acabó con su vida. En la misa del de funeral, mami claramente se pelea con Dios y le dice... Cambié mi vida y todavía me sigues castigando. ¿Hasta cuándo, Dios mío? Aparta de mí, este cáliz. Por otro lado, Antonia decidió darle la oportunidad al amor y empezó a salir con un joven que entró recientemente a trabajar a la fundación, Manuel. Pero resultó tener una esposa y tres hijos. Con esto, Antonia decidió no volver a intentarlo otra vez. En el capítulo 6 nos cuenta la historia de Alberto, o Boliqueso, como le gusta llamarle a su hija Mariluz, quien es secuestrada por Juan, el compadre de Alberto, que lo hizo solo por dinero. Al ser secuestrada por un amigo cercano a la familia, la niña no fue maltratada ni herida y logra ser rescatada de la situación con la ayuda de la policía y lesa. Gracias, Mary, por este recorrido a de la obra. Vamos a completar este recorrido con las palabras del estudiante Alanis Capello. Capítulo 7. Podemos notar nuevamente de la fuerza y la fecha grande de mar que en el entierro de su tercer hijo María, tercera hija Marieta, por ser víctima de abuso familiar. Ana Carolina, pelea nuevamente con Dios de Reclama. Tú mejor que nadie sabes que también mi vida. Tengo 20 años de permanecer en la serie. Me alejé del pecado, pero me sigue desacidado y he perdido 3 de mi vida. En ese momento, Mami sintió la presencia divina quien es mucho decirle que la agradecía. Le dio la paz que necesitaba para seguir Capítulo 8. En el intento de atraso de la fundación de Rejo por el guantálogo, sale el hijo del doctor lo que hizo que Irma, hermana de María Cristina, decidiera no volver a la fundación. Irma siempre ha mantenido recibo con la misión de la fundación por el, de, de Roberto misma Y esta vez más que todas, casi perder no el amor de su vida, su esposo. Con la angustia y el dolor de la situación en la que se encuentra la tarde a su hermana, que ya no volverá a lo que ella llama el proyecto familiar. Capítulo 9, con el doctor Gustavo, aún en el hospital. Roberto, hijo de él y Carlos, recibió esta parte de casa, dejándole una de carta a su padre, alegando que no le presta atención y que se siente abandonado. Solo tiene tiempo para la fundación. Se va de la casa hacia la de su gran ya que mantiene una relación con su hija y que le expresa estar empezando con la decisión de Roberto. Al decirle su posición en la situación, él decide quedarse en la casa de su padre. En el capítulo 10, vemos cómo Roberto, Roberto encuentra también a casa, Comprende el tan maravilloso que tiene toda su familia en la sociedad. Después de la lo que experimentó, y ver que le salvó la vida, el ser nieto de la señora María. Entendió que aunque todo ponga en su vida en riesgo la visión de ver cada día a unos jóvenes en un país que evitaran su padre riesgo. Le pide perdón a su abuela y a sus padres por, por eso le perdona. Su en el capítulo 11 vemos cómo María Cristina le, le presenta a los padres la idea de que tiene intenciones sobre impulsionar en el ámbito político. Que ya le había comentado anteriormente a Ana Carolina, Mano, quien sin dudar le dio su apoyo. Luis Carlos, en el contrario, por contrario, tomó una idea como la idea con mi para pero al final asistió la propuesta de logrando con el ganar las elecciones para el por el circuito 810 y con todas sus fuerzas inicia su labor en la Asamblea Nacional. Gracias. a gracias, Adán. Gracias, Mavis, por este paseo a lo largo de la obra. Ahora, toda obra tiene su proyección social en la realidad. Vamos a escuchar a los estudiantes Jaime Gutiérrez y Cris Nicola, justamente con este tema, proyección de la obra con la realidad. Adelante, Jaime. Buenas noches, compañeros. La novela. Esta novela representa un de la literatura. Yo, este libro debería estar al psicólogo, ¿no? una paciente, El retrato de la del autora, por primera ha sido un gran trabajo, una literaria. Eh, eh, trae a los personaje de los pueblos a este punto en pleno, claramente, con la finalidad de llamar la atención a la juventud. Reitando así una revisión y la atención eh, para la juventud. Esto no, claramente eh, está la defensa la autora ha creado eh, una obra como a un llamado a una que estudia a psicólogo eh, para que involucren eh, esta novela fuera para que se en la una constante de igualdad ya aquí ya, día que aquel a la parte de la eh, Esta obra ha claro pagan eh eh, no la causa de la La avanzada Buenas tardes. y a de la, obra y la realidad. y días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. la días. de la Buenos días. la días. Buenos días. Buenos la Buenos y me toca muy personal el tema, ya que representa la gran realidad de la situación que viven muchas familias alrededor del mundo. La lucha inalcanzable de las madres de barrios en nuestro país por levantar un puro contra ese flagelo social que es el crimen organizado y el pandillerismo. Dentro de todo lo negativo que sucede a lo largo de la novela, sin duda la autora resalta características y fundamentos muy importantes, como el perdón, el amor, la redención, la fe y la perseverancia. La autora proyecta la odisea para a, a, a atravesar ese campo tan desesperante que es vivir en el bajo mundo y todo lo que implica y conlleva la rehabilitación y el reincorporamiento de jóvenes al sistema social. La importancia de estar en cuanto a los padres, en cuanto a los padres se refiere, pero sobre todo el compromiso y obligación que tenemos todos como sociedad de ayudar y hacernos presentes frente a problemas sociales que muchas veces ignoramos, pero que al final es un hilo constante que desencadena situaciones que repercuten en todos. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Cris. Interesante análisis. Hemos hecho un recorrido a través de la obra. Hemos visto su proyección social. Ahora, Mirena Reina y Perú Pineda, nos van a hablar acerca de las enseñanzas que nos aporta la obra. Adelante, Milena. Buenas noches a todos los que están aquí presentes. Bueno, la novela nos deja bastantes enseñanzas. Siento que cada capítulo tiene su enseñanza. Antes y ahora seguimos viendo cada vez más la delincuencia y eso abarca en la educación del hogar, nos damos cuenta de que, graciosamente, hay personas que crecen bien de la influencia y todas aquellas preguntas que decimos el bien, debemos ayudar a todo aquel que, no, que lo necesite. Porque algo sí es cierto, y es que el bien siempre va a ganar. Todo tiene su tiempo, y mi mayor enseñanza me ha de, que me ha dejado esta novela es que hemos de tener a Dios presente en nuestras vidas. Así que pasemos así, pasemos por dificultades, por que algunas personas quieran el mal para nosotros, debemos de ser fuertes y luchar y apoyar a cada persona que esté en malos pasos. Siempre habrá una luz de tener, siempre habrá una luz de tener una vida honesta y honrada. No es fácil conseguirla, pero si lo intentamos, lo lograremos poco con favor. Gracias, Milena. Ahora Vamos a escuchar a Pedro Pinera también por sus enseñanzas. Buenas noches. Aquí. Una me, me, me encantó porque cuando empecé a leerla, comenzó a la acerca de los padres de los niños, de la historia, luego eché 20 años hacia atrás. También eché 20 años hacia atrás cuando eh, a mí me tocó en mi trabajo social y a Casa Esperanza, Casa Esperanza en Cubundú. Cuando nosotros fuimos a Casa Esperanza, fuimos ahí casi un mes. Ese mes a nosotros nos tocó... Eh, recorrer por las casas, buscando los niños eh, y ver toda esa historia que nos los papás los niños barrigones, picones, pecones, era en la basura y los problemas familiares, porque uno lo ve en vivo y a todos los colores en ese momento, cuando eran casitas de madera, eh, callejuelos. De madera que eran lo, lo, los puentecitos que llevaban a, a, a la casa una vez recordé todo eso como cuando tú erabas a los niños lo traías y le dabas mira la alegría que sentía alguien en mi primera mi primera enseñanza que me enseñó que nadie es tan pobre que no tenga para dar y la enseñanza es que básicamente si tú haces el bien que sea siempre vas a, vas a ser retribuido de alguna forma de alguna forma no exactamente en plan claro, pero si sí la, la, la, el sentimiento el sentimiento que da cuando cuando una persona te mira y te da las gracias es mucho, mucho más, más importante lo último creo que la, la, la enseñanza de esto sería que no puede tener problemas. Pero uno tiene el deber, el derecho de superarse, de echar hacia adelante, menos, de forzar la superación como la de su mami, la de abuela, no, no da mucho, mucho mucha fuerza. Porque nosotros venimos de esos lugares donde las cosas no son fáciles. Tener mucho la fuerza, la muela la en esa parte. Pues, pues, muchas gracias. Muchas gracias a Milena Reina y a Pedro Pineda que nos hablaron acerca de las enseñanzas de la obra. Porque todos estamos esperando. ¿no? Vamos a darle la participación a nuestra autora invitada, nuestra escritora, Doña Piaz Romero. Los micrófonos son tuyos. Cómo no, buenas noches, muchas gracias, encantada de estar con ustedes. El mundo cambió y debemos caminar con paso seguro hacia la tecnología. Ustedes dirán, ¿por qué no estoy presencialmente? Tengo casi tres años de estar confinada, me dieron un permiso para la feria, y cogí un virus. Por suerte no fue el de la COVID. Entonces el doctor volvió a recluirme. Pero detrás, como dijo el joven, detrás de cada desventaja que apreciamos, en ese momento, si reflexionamos, hay una ventaja. Antes yo iba a un conversatorio, 30 personas, lo muchas veces no lo podíamos grabar, la cobertura al año era 1800, y era una dificultad. En la mañana me llamaban en Los Altos, en la tarde en Chiriquí, y en la noche, una, una universidad en Panamá y yo decía, el helicóptero lo tengo dañado. No se puede ir a tantos lados. Sin embargo, ahora, Gracias a la tecnología. En estos momentos ustedes están saliendo en Zoom y en seis redes sociales más. Y quiero que sepan que cuando yo saco la estadística, más de 2.000 personas lo vieron en vivo en ese momento. Después cuando se pone el video editado, lo ven otro tanto de personas. Por eso es que en estos tiempos de pandemia, yo he hecho casi 580, 600 conversatorios, con una cobertura de 220 mil personas, nos ven en el extranjero, nos ven desde Monagrillo hasta París, nos ven Panamá Centro, nos ven Colón, incluso personas que no entienden el idioma, ven jóvenes y niños hablando de lectura y ponen el traductor, eso es importante. Ustedes que son una universidad politécnica, vayan hacia la tecnología. Ese mural que ustedes ven en el fondo de Zoom, yo lo hice con una portada tridimensional para demostrarles que pueden leer el libro de papel, tableta incluso en el celular. Yo tengo todos mis e-books en la plataforma de Hotmart es mucho mejor y me permite afiliado. Ustedes pueden vender mis novelas, después les digo. Pero, miren, no se opongan al cambio. Yo les voy a decir que yo creo que presencialmente me van a tener que buscar en la feria. Yo en la feria estoy 12 horas en la feria del libro para que mis lectores puedan verme, como ellos dicen, en vivo de carne y hueso, como las encuestas de Mireia Moscoso. Pero, durante, ustedes saben que todos los que leen una novela quieren hablar con la escritora, y presencialmente no se puede hacer. Yo este año llevo 222 entre conferencia y videoconferencia. Y yo les voy a hablar nada más cómo surge esta novela. La doctora Sara Escobar que hizo una tesis doctoral sobre Roberto por el buen camino, me dijo, ¿por qué no continúas esta novela? Y sembró esa semilla. Esta es una novela que ha impactado mucho, tú tienes continuación de otro. Mi sobrino Salomón Saturno, esposo de mi querida sobrina Cristi, me llevó a arraigar una fundación, creo en ti. En ese lugar yo sentí la necesidad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 El maligno se interpone y una serie de desgracias los desmotiva en sus buenos propósitos. Entonces supe sin lugar a dudas que el personaje principal de 20 años después sería Mami. Esta novela está dedicada a todas esas personas que hicieron realidad esta segunda parte de Roberto por el buen camino. El personaje de Mami representa a la mujer de Barrio, que a pesar de la pobreza, la muerte de varios hijos, tuvo la reincidencia necesaria para superar la tragedia, capacitarse y reeducar a su familia en valores. Ella día a día renovaba su esperanza. Roberto, con su muerte, deja un legado que vivirá para siempre un mensaje que siempre puedes retomar el buen camino y ser un hombre o mujeres de bien. Porque las chicas también a veces desvían el camino y pongo el problema del embarazo para que las chicas estén alerta la violencia doméstica, para que no la permitan. Entonces yo quería hacer esta introducción, esta novela fue fuerte para mí, muy fuerte, y quiero que sepan que para el profesor Don Manuel tocó la parte central de Roberto, cuando sale el niño a orinar, Jaime, y en 20 años después, cuando María Cristina le confiesa fiesta Jaime, que él la salvó a ella, de ese odio, y que ahora ella no quiere salvar a él. Adel muy bien, entonces, retomando las palabras la de nuestra invitada, Romerita Tapia, vamos a iniciar la sesión de preguntas y respuestas. Si te quiera hacer una pregunta, por favor levanta la mano, le damos el pase e inicia. Tenemos en la esquina a Cris. Buenas noches. Mi pregunta es, ¿planifican las historias a detalle antes de escribirlas o las dejan surgir sobre la marcha? Esta es una pregunta de escritora. Quiero felicitar a la joven por el análisis que hizo. Todos lo hicieron muy bien. Yo planifico mi novela. Dicen que hay dos escritores. El escritor de mapa que planifica y el de brújula que se va por la intuición yo en esta mano tengo un mapa y en la otra una brújula ¿qué significa? que yo tengo el plan de mi novela, lo que se llama la estructura todo lo que va a pasar pero si la brújula me lleva por otro lugar, yo archivo con otro nombre versión 2, porque si no me gusta el terminar, no la he dañado y entonces me dejo guiar por la intuición, la mayoría de las veces resulta, si no resulta, me voy a la primera versión, yo estoy dando un curso de creación literaria, y lo primero que uno tiene que aprender es la estructura, porque por eso hay gente que se demora cinco años haciendo una novela y la gente dice, ¿cuál es la magia de Rosemary que en 22 años tiene 26 novelas? Yo digo 27 porque ya tengo la número 27. Entonces, ¿qué pasa aquí? Yo hago estructura, pero no me cierro con esa estructura. Dejo que la imaginación vuele, pero controlada. Recuerden lo que decía Santa Teresa, que la imaginación es la loca de la casa y hay que estructurarla, pero hiciste excelente pregunta. Eh, buenas noches, eh, me gustaría saber cuánto tiempo usted demoró desde que empezó a conocer de la historia hasta el día que fue la apertura de la sociedad social? Excelente pregunta, yo pongo la fecha que inicia cuando voy a hacer la estructura y la fecha de fin. Y yo demoro generalmente, en casi todas las novelas, nueve meses. Ustedes dirán, ¿por qué? Porque tengo estructura. Porque escribo todos los días y solo descanso el domingo. Ahora estoy descansando sábado y domingo. A otras actividades. Pero escribo regularmente. Hay gente que dice, yo solo escribo cuando la inspiración me visita. Les tengo una mala noticia, la inspiración no visita a los vagos, Tienes que ponerte en la computadora a ver el esquema, a ver la estructura, a configurar los personajes y entonces la, la inspiración se posa sobre tu hombro. Buena pregunta también. Rosbelia, de manera de comentario, dicen que toda una gestación y un parto por los nueve meses. Sí, fíjate la casualidad que son casi nueve meses. La única que duró año y medio fue la raíz de la hoguera, porque tenía dos hilos narrativos, el medievo y el tiempo actual. Y armonizar esos hilos narrativos me costó mucho trabajo, y lo confieso, pero fue como hacer una maestría. Y cuando se le entregué a mi editor, dice, está fabulosa esta novela. Tanto así que los lectores me pidieron la continuación en el crepitar de la hoguera. Excelente. ¿Alguna otra consulta? tenemos otra consulta, consulta Rosemary. Buenas noches. Mi pregunta es: ¿tus novelas se basan en alguna situación real, en específico, o son meramente la imaginación? Mira, hay de todo. Yo tengo testimonio, novela autobiográfica, novela que surge a través de un sueño que fue como una pesadilla. Yo estaba en el cementerio, en un cementerio de Italia, y me detengo sobre un usuario y pre, presiento estar sobre mi propia tumba. Y cuando veo la lápida decía, Vitoria Escola, y había muerto 500 años, mi misma fecha de nacimiento, 500 años atrás. De sueños, de conversatorio. Incluso sale una noticia. Y de ahí puedo yo tener una... Novela. Yo me acuerdo una vez chateando en el internet, un chico me dijo, soy gemelo y no conocí a mi padre. De allí sale la noche oscura, de una frase. Así que estén abiertos a la imaginación y les llegarán los temas de la novela. A veces tú buscas el tema, a veces el tema te encuentra. Gracias. Gracias. Tenemos otra pregunta de Rosemary. Ah, bueno. Adivante. la consulta es ¿qué te inspiró para hacer la segunda parte de Roberto por el buen camino? o sea 20 años después la primera semilla fue Sara Escobar la doctora, sembró esa semilla ¿por qué no continuar esta novela tan buena? Y una semana después, mi sobrino Salomón me lleva a esa fundación y yo vi el dolor de esas madres. La angustia a que sus hijos tomen el sendero del delito, el sendero del crimen, donde solamente hay muy pocas alternativas. La muerte, la cárcel o el hospital, en el mejor de los casos. Entonces fue eso. Yo dije, no hay marcha atrás, comienzo. ¿Y por qué 20 años después? Porque cuando yo hice Roberto, yo tenía 20, la continuación tenía 20 años de ser escritora. Y yo quise decir, 20 años después en la fundación. ¿Qué pasa? Gracias, Romero. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, tenemos varias, Romero. Iniciamos acá, con Capela y después con Pañola. Ah parte la novela difícil escribir se volvió a silenciar la novela es más difícil que todo la raíz de lo era cuando yo hice el tiempo contemporáneo fue fácil cuando hice el medievo tenía que hablar los personajes como personajes del medievo ¿cómo lo resolví? leyendo novelas de esa época. Bueno, yo era lectora del Quijote, pero leí otras muchas novelas de esa época y entonces vi cómo era el diálogo de una persona del medievo. Y entonces después encontré la armonía entre Vittoria Escola y Paola Finamore. La encontré y yo supe que ya el editor la iba a probar. Esa novela, la primera edición, la publicó un editor venezolano. Le encantó la novela. Muchas gracias, Rosmery. Otra pregunta. ¿Vas a hacer alguna continuación o ya con esto cierras el capítulo de Roberto por El Buen Camino? Nunca se sabe, porque yo hago continuación cuando algo detona. Puede ser que quede allí la novela, porque la novela cerró allí, pero puede que ocurra un incidente que me lleve a mí a una tercera parte, como fue el caso de no hay trato, agenda para el desastre y el retorno de los bárbaros. Yo pensaba que en agenda podía cerrar. Pero yo dije, no. Sara Ortiz se tiene que encontrar con Rufino de León Bustamante. Entonces, nunca se sabe. Gracias. Gracias, Rubén. Adelante. Buenas noches. Eh, eh, un poco antes de terminar la ¿no novela decidió cambiar el retirar. Sí, un, antes de cerrar la novela, tú decidiste cambiar el final. Con una novela. La noche no dura para siempre. Yo tenía punto final, ya había, se casaban los personajes y esa noche sueño yo con el final, donde el asesino de, del hijo de Bachira asalta en la mera... Iglesia durante la ceremonia matrimonial y sueño con un final espectacular. ¿Qué pasa? Que cuando publico la novela y las muchachas la leen, ay, ¿por qué no se casó? Digo, acaso yo soy corinteliano. Entonces ella, ay, no haga otra, haga otra. Yo les hice otra segunda parte, pero que haya boda. Digo, sí, pero les tengo una sorpresa. No se casa con el que sí va a casar. Pero a ella les encantó, solo en la noche se observan las estrellas. Es más, una de las chicas me dijo: Si ese Juan existe, preséntemelo, porque estoy enamorada. Imagínense. Los suspiros que sí. levantan los personajes. Los personajes. ¿Alguna otra pregunta? Tenemos otra pregunta, Rufel. Eh, bueno, según lo que hemos visto, el, el mundo ha cambiado. ¿Y qué, qué consejo le daría usted a los, a los que quieren escribir un libro? Esa es muy buena pregunta. Leer, leer, leer incansablemente a los que están tomando el curso conmigo internet de manera asincrónica. ¿Qué quiere decir? Que si usted tiene tiempo nada más a las 2 de la madrugada, esa hora usted va a ver la lección. Yo les recomiendo leer un libro por semana, pero hay que prepararse. Usted debe saber de estructura, de configuración de personaje, los diálogos, porque a veces los diálogos más saben, que hay escritores que han publicado y el diálogo de Romero y llegó y le dijo a Dogma, ¿qué hay como están? Dogman Le digo, bien, gracias. Y tú, no, el diálogo tiene que ser literario. Entonces hay que prepararse porque a lo mejor la idea que usted tiene de su novela es fabulosa, pero tiene que prepararse. Entonces usted va preparándose, ya sea con seminario, ya sea de manera autodidacta, pero a prepararse y a leer todas las semanas, una novela. Ustedes dirán, no se puede, sí se puede. Miren, cuando yo estoy esperando en el médico, yo leo casi siempre en la tableta porque agrando la letra y todo, pero yo estoy esperando en el médico, yo leo en el celular y adelanto 30, 40 páginas para que tenga el año que yo menos leo, leo 100 novelas. Un, el primer año de pandemia, que no había nada que hacer, todo el mundo encerrado. Yo leí 204 libros. Claro que yo estoy preparada como lectora experta. Dicen lectura rápida, pero entre más lee usted, más rápido lee, más rápido comprende. Entonces tiene que leer y prepararse. Es más, ese curso grande que yo tengo, yo lo tengo dividido por sección. Una amiga me dijo... ¿Por qué no lo haces por temática? Yo tengo una de narradores, personajes, y la persona lo va tomando en medida de sus posibilidades. Digo, está bien, es más, le creo un bono. Digo yo, y si alguien va a comprar, que me llame, yo le creo un bono de descuento. Y ese curso de narradores completo con 10 lecciones le salió por 61.60. Y ustedes ven que tienen bono, cómo se publica, cómo, cómo gestionas la venta de tu libro, porque el libro no es para meterlo en una cajeta debajo de la cama. Yo se los puedo decir y tengo la autoridad, porque soy la escritora, no se ve muy bien que yo lo diga, pero es para que ustedes tengan fe. Yo lo voy a decir, Romero, yo lo voy a decir. La escritora más vendida de Panamá. ¿Y saben cuánto llevo de venta? 508 mil libros. Pasé del medio millón de libros porque yo tuve una ventaja, antes de dedicarme a la literatura, mi, mi experticia era el mercadeo, y yo no soy de esas personas que dicen el libro es una joya y tiene que brillar, el libro es un producto, aunque sea un producto intelectual, y hay que mercadearlo. Lo demás son boberías, miedo a no vender, así es que hay que salir y hay que estar al tanto del mercadeo digital, de todas las herramientas. Yo le digo a los jóvenes, yo en tecnología sé más que ustedes, soy milenial y se mueren de la risa. La profesora, yo en la época de la pandemia, una profesora dice, ya viene Rosemary con su Skype, me cambié para Zoom. Cuando la directora le digo, tienen que aprenderse la plataforma de Zoom, ¿a quién cree que llamó la profesora? A mí. Yo le enseñé, pero con un compromiso que ella le tenía que enseñar a dos personas. ¿Y saben lo que dijo la subdirectora? Tú no vas a aprender. Dice que ella se ofendió. Digo, ahora enséñale a ella. Él le, le enseñó y le dijo, pero tiene un compromiso con la escritora. Ahora usted tiene que enseñarle a tres personas. Y así se fueron. Y en menos de una semana todo el personal sabía usar la plataforma. Entonces tenemos que tener una cadena de solidaridad para cruzar esa gran brecha tecnológica. Ustedes que están en una universidad politécnica saben que la gente se resiste. Dicen que no a todo. Cuando yo le dije a una amiga mía que le presenté un poemario a Méndez de Canova, digo, ahorita te vieron en Monaví, y sé que bueno, digo, pero también te vieron en París con traductor, te vieron en Alemania, te vieron en Inglaterra, en Londres. A nosotros nos ven hasta en los países africanos, porque se extrañan, dirán, libro, Panamá. Entonces dicen, ¿esto qué es? una verdadera revolución ha sido siembra de lectores, 381 círculos ya, Presenté el Juno Virtual en Facebook y ustedes se pueden agregar que tiene 4.700 miembros y se comenta de lectura, entonces a mí que no me digan que en Panamá no se lee, en Panamá sí se lee y cada vez se va a leer más, cuando ustedes se acostumbren a leer aquí, a leer en el libro, van en el book, van leyendo, en vez de chateando, porque yo les voy a decir, yo he visto lo que chatean, ¿cómo estás bien? ¿Qué calor? ¡Ay sí, qué pereza! ¿Qué es eso? Pudiendo leer un libro en el, en el celular, no gasten batería en eso, y ustedes se van a dar cuenta que explotan intelectualmente, que todas sus capacidades afloran. Ese es el consejo que le da la escritora. Miren el fondo que yo hice hasta con portadas de tercera dimensión. Todo para ustedes con mucho cariño. Muchísimas gracias, Rosemary. Tenemos a la decana María de Vargas con las palabras de cierre. ¿Cómo no? Muchas gracias. Igual que bueno, siempre, nos encanta la UCI recibirla en esta oportunidad de manera virtual, que no es menos que la presencial, muy por el contrario, estamos compartiendo eh, directamente, estamos eh, ampliando el panorama y saludos a todos los que nos ven a través de sus canales. Para la Universidad Politécnica Internacional eh, el Centro de Lectores es uno de los proyectos más importantes que tenemos eh, en el sentido de que creemos fielmente que la lectura enriquece al ser humano y le permite esa toma de conciencia sobre lo que vive en su realidad. objetivamente queremos agradecerle por mantener ese entusiasmo, ese lenguaje sencillo, ameno, atractivo, que ha logrado de alguna manera cautivar a las distintas generaciones. Y eso quiero reconocérselo y felicitarla por eso, porque eh, es una escritora que cuenta con lectores de todas las edades. Que su lectura la puede disfrutar desde un niño hasta una persona adulta mayor y encontrarle esa riqueza que tiene esa obra. Así es que desde nuestro eh, más sincero reconocimiento de parte de los estudiantes, profesor Dodman y de todo el equipo de la universidad, queremos agradecerle siempre su disposición a visitarnos, a colaborar con el enriquecimiento de nuestros estudiantes. Y las puertas están abiertas, esta es su casa. Cómo no, gracias Lecana, ya hay algo muy importante que usted dijo, desde el niño hasta el abuelo. Y muchas veces llego al abuelo por el niño, porque el niño me recomienda. Y quiero hacer la salvedad que el doctor Gustavo Salón es el encargado de logística del programa sociocultural Siembra de Lectores, que tiene una estructura desde la secretaria general, subsecretaria general, y tiene también cultura, donde la música es muy importante para nosotros, y tratamos de hermanarla con la literatura. Tenemos un grupo solidario, nadie cobra, los gastos que hay que asumir por plataforma lo asumo yo con mucho amor, para que la lectura llegue hasta el último rincón, el, lo más seguro que el profesor carpintero en La Puerta con sus estudiantes nos está escuchando, porque cuando anuncian, él se las graba y se las pasa a los estudiantes, así es que para que ustedes vean cómo se va desde la ciudad al interior y al exterior, pero para mí, Panamá primero, nosotros aquí estamos haciendo una revolución cultural de la lectura. Y ustedes son parte de eso, porque siempre Dogma ha apoyado el doctor Gustavo Salón, todos un gran equipo en pro de la lectura. Gracias por la invitación y yo siempre les voy a decir que sí. Y entre más lo hacemos de manera virtual, a más personas llegamos. Y le hacemos que la lectura sea parte de la vida cotidiana. Muchas gracias por gracias. la invitación gracias. y por estar conmigo. Gracias. Muchísimas gracias, a Yo los aplaudo a ustedes también. Bueno, hasta la próxima. Fuerte abrazo.